Bueno, la, la desinformación sigue siendo la prioridad de la ultraderecha en Colombia, la desinformación sigue siendo la prioridad de los medios de comunicación de la élite y de la ultraderecha en el país. Eh, desinformar se ha vuelto uh, eh, en una garantía de la oposición, es decir, lo único que le garantiza a la oposición poder, digamos, eh, tener algún tipo de aceptación es desinformar, es decir mentiras, es decir, diciendo lo que el, la gente siempre ha repetido, la gente siempre ha repetido, el gobierno no sirve, el gobierno no está haciendo esto, no está haciendo lo otro y pues hoy eh, la oposición está haciendo eso, los medios de comunicación tradicionales les siguen la réplica le siguen el juego Así que eh, hemos visto en los últimos días toda una campaña a través de redes sociales, activistas de ultraderecha, nuevos activistas de ultraderecha, eh, empeñados en realizar una campaña sucia a través de las redes sociales, campañas que desinforman en todos los sentidos. Pero no vemos a nadie diciendo qué es lo que está haciendo el gobierno, y el gobierno pues sí está haciendo grandes cosas. El gobierno está haciendo... A ver, por ejemplo, se han repartido más de un millón de hectáreas de tierra en Colombia, se ha titulado más de un millón de hectáreas de tierra en Colombia, y quien hasta hoy ha salido a decir eso siquiera en medios de comunicación, absolutamente nadie porque es que eso no es lo que le va a garantizar a la, a la, a la oposición a la otra derecha regresar al poder lo único que les va a garantizar regresar al poder es desinformar y decirle a la gente que no se está haciendo nada cuando en realidad sí se está haciendo yo oh, quiero oh, hacer un llamado de atención porque es que hay eh, unas publicaciones con una desinformación tan grande tan irreal que casi que eh, a plena luz Casi que de, de forma inmediata uno podría detectar que se trata de información no real, de información falsa. Pero la gente sigue... Eh pensando que eso eh, es creíble, o sea, hasta dónde vamos a llegar, no o sea, tenemos que aumentar nuestra capacidad de reflexión, tenemos que, eh, siempre que esa, ese tipo de cosas nos lleguen, pues reflexionar sobre el asunto, eh, intentar por lo menos nosotros eh, buscar la otra, eh, el otro punto de vista, no podemos permitir que la desinformación nos entre a nosotros y que nos traten de esa manera, es que nos están tratando, es como si fuéramos eh, ta gente tarada, gente completamente nula, a la que le pueden decir lo que sea y esa gente, se lo va a creer, no podemos permitir eso, no podemos permitir que eh, la ultraderecha pues nos, ha, nos haya ultrajado durante tantos años y que hoy que tenemos verdaderas posibilidades de gobernar en el país, pues nos sigan tratando de la misma forma, como gente que no piensa, como gente que no reflexiona y como lo acaba de decir, como gente a la que se le puede decir cualquier cosa, lo que sea que ellos se lo van a creer, entonces generan campañas de eso, vaya dígale a esa gente que Petro no está haciendo nada vaya dígale a esa gente que la reforma a la salud es una mala cosa, sí como en la época de los esclavos Cuando en la época de los esclavos A los esclavos eh, eh, que se querían eh, Que querían creer en un proceso de liberación ¿sí? Para ser libres Pues lo que les decían era que eh, Si eh, eran libres Que entonces dónde iban a comer Que quién les iba a dar la comida Que dónde iban a vivir y demás Entonces finalmente los mismos, mismos esclavos Se iban contra los procesos de liberación de, esclavitud, de la esclavitud Y lo mismo está ocurriendo ahora Entonces dicen Díganle a esa gente que si reforman la salud eh, Lo que les han tenido dado hasta hoy, pese a que haya sido malo se les va a acabar y que va a ser antes peor hombre, por Dios, en qué mente cabe eso, las reformas que se están haciendo hoy a través del gobierno nacional son reformas que el pueblo necesita y que ha necesitado desde hace mucho tiempo, entonces a esta gente ultraderecha que toda la, gente, toda la vida nos han eh, ultrajado, que toda la vida nos han dado duro, preciso ahora que nosotros estamos planeando reformas para el país, entonces ellos vienen y se les ocurre pensar en el pueblo y ser los salvadores del pueblo no, por Dios, nosotros no podemos permitir eso, no podemos permitir Permitir que sigan jugando mentalmente de esa forma con nosotros. Esto no puede mantenerse en un juego psicológico. La política sí, siempre ha sido esa. Digamos que esas son estrategias políticas de vieja data, pero nosotros no podemos permitir eso. Nosotros somos mucho más inteligentes que eso. Entonces, mi invitación es siempre que les llegue información, incluso si es mía o de cualquier persona eh, de cualquiera que les llegue, pues ustedes tienen que ir a verificar que esa información sea real que lo que les están diciendo es cierto, hay que estudiar un poquito, no podemos quedarnos solo ahí en esos grupos de, de whatsapp, en unos alegatos interminables con 5 o 10 personas no, investiguemos, vamos, miremos averigüemos, lo que es que no es solamente por nosotros, nosotros ya estamos viejos, es por nuestros hijos y por las futuras generaciones Entonces, a, averigüemos que lo que nos dicen es verdad, que lo que nos dicen es cierto eh, si no es cierto, pues lo que tenemos que hacer inmediatamente es bloquear esas publicaciones no ver más medios de comunicación alternativos, yo no digo que los bloqueen porque pues hay derecho a la libertad de prensa, a la libertad de expresión lógicamente, cierto, y ese derecho tiene que respetarse, pero ustedes tienen un derecho también que es a estar bien informados entonces no sigan más esos medios de comunicación tradicionales, comiencen a darle apoyo y, eh, y mucha fuerza a los medios alternativos eh, yo creo que esa es la posibilidad, yo no les digo que me sigan a mí, pues sí, yo soy hago parte de un medio alternativo que se llama reacción revista digital, pero entonces si no les gusto yo no, no me sigan a mí, pero hay mucho de dónde escoger, démosle fuerza a, a esos nuevos medios, a esas nuevas posibilidades, démonos eh, la oportunidad de una nueva posibilidad de... de de, de estar bien informados, yo creo que eso es necesario. Si ustedes ven que un medio se está saliendo de la línea, que está pasando la línea, pues déjenlo, no abandónenlo, ni vayan y busquen otro. No hay ni siquiera necesidad de ir a hablar mal de ellos, déjenlo ni busquen otro. Ahora, también le hago un llamado a todos eh, para que a través de redes sociales comencemos a exigirle al progresismo, a los líderes políticos del progresismo, que, eh, no vuelvan a esos medios. A mí sí me dolió mucho, pues, ver a María Fernanda Carrascal, representante eh, a, a la Cámara por Bogotá de Colombia Humana, verla salir a compartir los, los, las publicaciones que le hace semana. O sea, semana antes ella decía hay que dejar de seguir a Semana, por favor respétese, Pero ahora que está en el Congreso de la República, entonces lo que dice es eh, compartan este, este, este artículo de Semana porque ahí salí yo. Por Dios, ¿qué es eso? Y los medios alternativos los llamamos, no responden, les mandamos mensajes, tampoco responden. Los invitamos para que participen con nosotros en programas, no contestan nunca nunca, eh, cuando estaban en campañas pues eran videos para todo mundo saludos para todo mundo, uno, ahora uno les pide un videito para respaldar o fortalecer una publicación que uno vaya a hacer y nada, no aparecen, no contestan bueno, no digo que sean todos, pero sí una, una gran mayoría, así pues que un llamado a la coherencia de parte eh, de nosotros, de parte de, de, los, de quienes son militantes de, pa, eh, de parte de quienes son no, no son militantes pero reciben eh, información eh, hay que recibir la información con coherencia, un llamado a la coherencia a los que están informando para que informen con coherencia y un llamado a juntarnos y a unirnos contra esas redes eh, de eh, desinformación que se están generando en tiktok y en todas las redes sociales sobre todo en tiktok ustedes saben que yo soy un, yo denuncio ustedes si, si alguien no quiere denunciar mándemelo a mí mándeme la información a mí que yo sí con todo gusto aquí doy la cara a mí no me da miedo dar la cara yo tuve que abandonar el país por dar la cara hace 14 años ¿sí? he sido víctima de atentados fuimos víctimas fu fuimos víctimas en en mi familia eh, de, de, de asesinatos por parte de, de, de la SAUCE en Colombia, eh, yo ya no tengo que perder, o sea nosotros estamos acá, estamos eh, eh, echil, somos exiliados políticos y desde acá pues nosotros damos la cara y frenteamos y cuando estábamos en Colombia pues también hacíamos lo propio, hacíamos lo mismo, de si alguien tiene información y no quiere, y no y no, y siente que pues se podría perjudicar su seguridad, si eh, la saca a flote, pues envíenola a nosotros, nosotros con el mayor respeto del mundo la vamos a manejar, la vamos a sacar con el respeto por ustedes guardando siempre las fuentes, pero juntémonos, vamos a, a darnos la oportunidad de crecer, de, de hacer una comunidad más grande si me quieren seguir a mí, síganme en redes sociales, síganme en redes sociales yo les aseguro que toda la información que les demos eh, será una información real, que si en un momento me equivoco, saldría a pedirles disculpas, que si en un momento me equivoco saldría a decirles, me equivoqué, pero dando la cara me equivoqué, pero ahora lo que importa eh, realmente es que nos informemos bien y que nos respaldemos y que nos juntemos, porque esta gente que perdió el poder no se van a quedar así, no crean que porque ya llevamos ocho meses de gobierno, entonces ellos, no, no pasa nada, ya están tranquilos. No están tranquilos, porque es lo que se les viene encima a nivel judicial, eh, eh, son cosas realmente muy grandes. Yo los invito para que me sigan, síganme acá en TikTok, compartan mis videos, eh, síganme en todas las redes sociales. Y los dejo porque llegué, llegó el tren en el que me voy. Un abrazo para todos, los quiero mucho, gracias por su apoyo. Chao, chao.